Un joven resultó herido con arma blanca en un hecho ocurrido el pasado fin de semana en el municipio de Salicedo. Se trata de Levis Ramírez Hidalgo, alias Cariño de 26 años, residente en la calle Colón del referido municipio. Yo salí a comprar una vaina y una tipa se me tiró arriba con una servillana. Y yo tenía un cuchillo, y jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincan encima, en vaina. Yo, ay, yo estaba me, me di en una sola, me enganchaban, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo. Yo, fue quien me, yo sé quién fue que me colgó. ¿Cómo se llama quien te Es Richa se llama, el más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richa? Problema? No, yo andaba con el barril para abajo. Tú sabes. ¿Inmediatamente te río, ¿Qué pasó? No, él no me rió de inmediatamente, porque yo le decía a ellos, vean, vean, que es ella, que es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo a la servillana que ella la tiene, ella me está tirando, ya a cortar. Y como yo también estoy armado también, Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué, qué yo le hice a ella, por es qué ella me tiene tanto odio. ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. No su nombre. ¿Ella está presa, banda suelta o qué? No sé, no, no he tenido suficiente eh, prueba eh, escuchada de ella, tú sabes. Ramírez se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.